Hola, muy buenos a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y estamos en el aparcamiento de lo que va a ser la ruta que, que vamos a empezar hoy. Eh, nos quedan una hora escasa de luz, dentro de nada se irá el sol y tenemos que llegar a lo que es el refugio para poder dormir allí. Como veis, no hay absolutamente nadie. Hoy estamos a miércoles, así que es un día perfecto para hacerse una ruta y estar completamente tranquilos. Como veis es un sitio precioso, rodeado de montañas y la verdad es que hace una temperatura excelente. No hay una sola nube, si acaso un poquito, un poquito nublado por ahí, pero vamos que esas nubes no hacen absolutamente daño. Y es que nos preocupaba que puede, podría ser que, que lloviera, pero como estamos viendo hace un día perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es buscar lo que es el refugio, ¿vale? Y ya a partir de ahí pasaremos la noche y tal. Ha sido un viaje largo, la verdad es que bueno, estoy un poquito cansado porque lo que he hecho es llevarme la mochila a cuestas, pero bueno, el viaje ha ido bastante bien, dentro de lo que cabe. Así que nada, dejaré la moto aquí aparcada y nos iremos a hacer la rutita. ¡Vamos allá! Bueno, os voy comentando mientras que empezamos esta, esta preciosa ruta. Y es que estuve aquí justo en este aparcamiento aparcado con mi furgoneta. Hace nada, hace un año o así, el caso es que cuando vine aquí eh, hacía bastante lluvia, llovía muchísimo y la verdad es que no pude hacer la ruta por, por ese motivo, ya estaba cansadísimo porque días anteriores ya había hecho alguna que otra ruta y ya me quería volver a casa para, para descansar, entonces bueno... Eh, tenía mucho mono de, de hacer esta ruta porque hay como hasta tres lagunas. Eh, la última laguna que veréis en este vídeo eh, ya subí a ella pero subí por, por otro camino que, que bueno, la verdad es que me costó bastante pero estuvo muy interesante y ahora bueno pues voy a visitar estas otras lagunas. Eh, estamos en Gredos y hay un montón de este tipo de formaciones, de lagunas, ¿no? Y la verdad es que está bastante guay. Entonces, vamos a ver qué, qué tal se da, se da la marchita y a ver si podemos descansar esta noche. Es eso, eh, tenemos como una hora de luz, así que esperemos llegar al sitio donde descansar. Por cierto, para los que no lo sepáis y nunca hayáis llevado una mochila como la que llevo yo aquí a la espalda, de 50 litros, eh estas mochilas o sea, hay que ajustarlas por aquí, por la cintura, ¿vale? Digamos que lo que tenéis que hacer es levantar la mochila y ajustaroslo a la cintura porque el peso tiene que estar sobre las piernas si lo que haces es ajustarte lo que son estas bandas a, a la espalda o a los hombros lo que hacéis es cargar el peso sobre, sobre vuestra espalda y sobre vuestros hombros y claro, cuando hacéis tabasillas largas eso puede, puede desgastar mucho y puede terminar hacer, haciendo que, que la espalda pues sufra bastante. Así que lo que tenéis que hacer es ajustaroslo a la cinturita. Pues nada, ese consejito que os dejo ahí. Como habíamos dicho antes y como habíamos predicho, la verdad es que poco arbolillo hay, el paisaje es increíble, es precioso. Lo que pasa es eso, que no hay un arbolillo para, para poder poner la maca, así que bueno, hemos hecho, hemos hecho bien trayendo la esterilla. Como veis aquí pues tenemos un pequeño riachuelillo que lleva así su agua. Y, y bueno, está bastante bien porque bueno, eh, realmente estos luego son para los riegos que tienen por ahí los huertecillos y tal. Ahí el agua como veis es que está transparente, transparente. Y bueno, vamos a seguir la rutilla. Aquí tendríamos el primer refugio, ¿vale? Está bastante guay porque, bueno, es doble puerta Incluso tiene aquí una, una especie de mirilla Como para, para ver quién, quién está afuera eh, También está bastante guay porque tiene chimenea Y a los lados, pues, podías poner la esterilla y dormir ahí, ahí arriba sin que te molesten tanto los bichos eh, En este refugio no me voy a quedar porque, porque bueno, vamos a seguir un poquito más adelante He visto que hay otro refugio. Lo bueno de esto es que incluso tiene aquí una mesita afuera y yo creo que, que bueno, lo que vamos a hacer es ir al siguiente refugio. En el caso de que el siguiente refugio estuviera un poquito mal, pues ya no vendríamos aquí, pero, pero bueno, estaremos asegurado que, que hay refugio. Tenemos las vacas al lado, además, así que va a haber bastante jaleo. Pero vamos a seguir entonces, porque todavía hay un poquito de luz. Ahí enfrente tenemos a lo que son las vacas, la verdad es que no suelen hacer nada, ya que, bueno, son vacas, no son toro, bravo ni nada de eso, aunque tengan así cuernos y sean negros, pero la gente que no conoce esto pues puede hasta asustarse y todo. El caso es que, bueno, no quieren saber nada de ti y tú tampoco de ellas porque, claro, te meten una cornada y flipas. Pero la verdad es que van bastante a su bola y, y tienen miedo de, de los humanos. Aunque te miran ahí con cierto desdén <ríe> Pues vamos a seguir el camino Esto de bloquear es una putada porque Porque te paras todo el rato a tomar A tomar vídeos y a explicar cosas Y al final no llegas nunca a tu destino Pero bueno, es lo que toca La verdad es que el paisaje es increíble Lo que sí, pues de tanto pararme a grabar y de explicar cosas Pues se me va a hacer tarde Y no me va a dar tiempo llegar al refugio de día pero bueno, yo creo que como está bastante despejado habrá bastante claridad. No sé si lo podéis apreciar, ¿vale? Pero ahí al fondo eh, se está viendo que, que está anocheciendo, así que nada, pues vamos a estar a oscuras y andando por este camino. No tiene demasiada dificultad este camino, solo que hay algunas rocas, pero dentro de nada aquí se hará de noche y todavía nos queda un ratito, hemos estado andando una hora y bueno, como habíamos predicho, pues nos queda una hora de luz, así que es, tenemos que espabilar un poco. No muy lejos de aquí hay una cabaña de pastor, aunque a mí me gustaría pasar la noche al lado de, de la laguna, no pero depende de cómo se nos dé este caminito hasta, hasta la cabaña, pues ya decidimos si nos quedamos en la cabaña de pastor o si vamos a la laguna. Ahora mismo casi nos equivocamos de camino, si no fuera por esa X que he visto ahí, porque iba a seguir hacia, hacia abajo, ¿no? Porque el camino indicaba que, que fuera hacia abajo. Pero bueno, he mirado el móvil porque estoy siguiendo una ruta de la aplicación Wikiloc y lo que me dice es que vaya por ahí arriba. Así que vamos a seguir el camino y a ver si llegamos a buen puerto. No sé si lo llegaréis a apreciar, yo creo que no, pero tengo una comitiva de moscas que flipas. Porque esto es un camino de vacas, hay vacas alrededor y se me están echando la encima. Para que no os molesten demasiado, podéis arrancar una hoja de lecho de este tipo, ¿vale? Y ya te proteges un poco de las moscas, porque son muy pesadas, muy pesadas. Ahí al fondo, no sé si lo podréis ver, ahora mismo, bueno, mejor tengo que bajar un poco. Ya ahí se está despidiendo el sol, ya no nos quedan más horas de luz, eh, excepto la que nos dé la luna y las estrellas, y la claridad que, que haya en, en ciertos minutos, pero la verdad es que nos queda poquito tiempo. Nos queda poco tiempo para poder llegar a la cabaña. Pero bueno, nosotros seguimos. Llevamos como hora y cuarto andando, ¿no? Y ahí al fondo, no sé si lo podéis apreciar, hay un punto geodésico. Un punto geodésico es el punto más alto de estos alrededores. Pero nosotros vamos a seguir, no nos vamos a desviar, porque si no se nos hace aún más tarde. Como os había dicho antes, la verdad es que... Que se asustan bastante las vacas, aunque ni siquiera te acerques a ellas. Pero como te, van, como te ven a lo lejos pues y además llevan un ternerillo, pues salen corriendo. Pero en realidad, pues eso, te tienen miedo y no te hacen nada. Mira cómo corre esa, mira cómo corre, mira cómo corre. Para ser una vaca, la verdad es que corren bastante, parece un perro de granja. Mira cómo me miran. Aquí vemos lo que es un refugio improvisado. Supongo que para resguardarse del aire y todo eso. Pues allá abajo podemos pues otro refugio más. La verdad es que me están siguiendo las moscas y me están volviendo loco. Hay un montonazo de moscas. Pedazo de vistas que tenemos aquí, chavales. Tenemos ahí un desfiladero enorme, vale. Y ahora pues atravesaremos esta puertecita. Pero la verdad es que ahí al fondo se ve bastante chulo la cosa. Vamos aquí a las vaquitas. Están muy cerca. Pero es eso, me temen más ellas que, que yo. Ay, están ahí pendientes a ver qué movimientos hago, pero la verdad es que se quitarán de en medio rápidamente. Vamos a pararnos un poquito a disfrutar de estas preciosas vistas que tenemos aquí. Y bueno, como estáis viendo, al otro lado ya no tenemos sol. Nos están siguiendo un montón de moscas. Y bueno, voy a beber un poquito de agua porque creo que llevamos alrededor de dos horas andando, casi sin parar. Así que vamos a descansar un poco. Como podéis ver ahí, pues llevamos una hora y 40 minutos, ¿vale? Y la flechita de nosotros estamos ahí, en esta azul, ¿vale? Y tenemos que ir hasta el siguiente waypoint, que se llama, a la siguiente banderilla, para ahí intentaremos dormir, que es donde está la cabaña de... del pastor. Vamos a ver si, si podemos dormir allí. Bueno, pues se me ha hecho de noche no completamente de noche, pero ya es, es bastante oscuro lo que sí, no lo veréis con la cámara porque está subido el ISO, ¿no? Eh, para que haya más luminosidad y lo malo de esto es que, no sé si veis el suelo está todo lleno de rocas, entonces si se va la luz del todo, me puedo torcer un tobillo o incluso perderme, ya que bueno, el camino eh, está un poquito que, que se pierde entre, toda, entre tanta roca lo que sí, allí abajo Ahí abajo tenemos la cabaña del pastor. No sé si podemos pasar la noche ahí, pero la verdad es que me gustaría, porque por lo que estoy viendo, el resto es subir la escarpada montaña que hay ahí. Lo malo es que, bueno, hoy la luna está menguante, no da demasiada luz, y así que nos va a tocar tirar de linterna si es que en esa cabaña no nos podemos guarecer. Pero esperemos que sí. Así que, nada, tengo bastantes... Tengo bastantes expectativas y yo creo que podemos pasar la noche. Además que estamos al lado de un pequeño río, porque esto es un valle precioso. No sé si lo veis ahí, pero estamos en un valle, estamos a la altura del valle. Ahora bajamos, bajaremos a lo que es el valle, que es el centro del valle. Y yo creo que va a estar muy bonito pasar la noche ahí y levantarnos al día siguiente. Así que vamos para allá. Ahí abajo se puede divisar ya lo que es la cabaña del pastor. Esperemos que esté abierta. Pero tenemos que llegar a ella. En teoría hay una fuente allá abajo, así que vamos a intentar refrescarnos, lavarnos un poco la cara y rellenar la botellita. Bueno, pues aquí tenemos la fuentecita. La verdad es que el chorro no es que sea muy grande. Pero con un poco de paciencia yo creo que, que llenamos la botella. Y bueno, nos refrescamos un poco. Lo que sí, aquí cae agua. Y el caso es que, bueno, como vamos con zapatillas, pues nos hemos mojado un poco los pies. Pero ¿qué vamos a hacer? Ahora que me he quitado la mochila para beber un poquito de agua, eh, la verdad es que me he dado cuenta que... Aquí arriba es donde tengo la comida y al tener empanadilla de pollo con setas y todas esas cosas que huelen bastante, me he dado cuenta que, que es que llamo a todas las moscas. Entonces la próxima vez tendré que poner la comida un poquito más al fondo o tendré que poner algo que, que camufle ese olor a comida porque me han seguido las moscas de una manera impresionante. Ahora que todo está bastante oscuro, la verdad es que no tengo ni idea por dónde estoy pisando. Y lo malo de eso es que puedes pisar una roca, que puedes pisar un charco, así que hay que andarse con cuidado, pero ahí ya tenemos la cabañita.